Hola viajero y bienvenido a los códices de Tenochtitlán Pon atención si quieres saber más sobre la vida después de la vida de los aztecas Pero sé cauteloso Porque la vieja Tenochtitlán, cuando alguien sufría una muerte natural Debía embarcarse en un viaje al mundo de cabeza dentro de nuestro mundo llamado Mitlán Nuestra primer parada es el río Panahuacaluya En el Izcuintlán Hogar del poderoso dios, Xolotl, frente a él serías juzgado por tus acciones pasadas, y de haber sido bueno con los animales, serías merecedor a algo de ayuda, y no cualquier ayuda, pues tu propio perro brincaría directamente al agua, y al tocar el río adquiriría todos los poderes necesarios para ayudarte a cruzar esta, la primera parte de tu viaje y atravesar el río en su espalda como si se tratara de un caballo. Pero de haber sido malo con los animales, te quedarías atrapado por siempre. De una vez del otro lado del río, casi podrías saborear la victoria mientras corres rápidamente hacia la cima y el final de esta carrera. Pero aún no es tiempo de celebrar, pues esta solo es una de las nueve pruebas del mi Clan. Buena suerte viajero, y que los dioses te favorezcan. Si te pareció difícil cruzar el río Apanohuacaluya, lamento decirte que aún no has visto nada. Como tu segunda prueba, tendrás que enfrentarte al lugar en que se juntan las montañas. Aquí serás juzgado por tu velocidad y agilidad, así que respira hondo y encuentra el momento exacto para cruzar justo después de que las montañas choquen entre ellas. Tu sincronización tendrá que ser impecable para no terminar hecho polvo. Y mucho cuidado, porque en el camino del Mictlán siempre hay sombras observando. Así que solo corre viajero y no mires atrás, pues si logras emerger victorioso de esta prueba, descubrirás que Tepeyoyotla, rey de los jaguares, dios de las montañas, amo de los temblores y maestro del eco, es quien está al mando en esta tu segunda prueba, el Tepeyoyotlán. Después, te encontrarás escalando una peligrosa montaña hecha de la más filosa obsidiana pura. El castigo que sufrirá tu cuerpo será obra del mismísimo señor de la obsidiana, y dios de la tortura, Ixtlacoluki. Tu suerte está en manos de alguien tan despiadado que incluso se atrevió a desafiar a Tonatiuh, dios del sol. Así que tus probabilidades no se ven muy buenas en el Ixtepetl. ¿Te imaginas un frío tan helado que te congele al tacto? Eso es algo que te enfrentarás en tu Cuarta Prueba en el Camino del Mictlán. Abrígate bien en el Kekuoloyana, pues su ventisquelada es el soplo de Mikliakayotl, dios del viento del norte, a quien tendrás que enfrentarte como tu Quinta Prueba. Sujétate fuerte o volarás como un papalote en el banco de Y si logras quedarte en tierra, llegarás a un laberinto interminable, donde podrás perderte por milenios. Pero en el camino al Miclán, las cosas siempre son más difíciles de lo que parecen y esta no es la excepción. Por si fuera poco, miles de arqueros invisibles te dispararán todas las flechas perdidas en batalla mientras tratas de cruzar este laberinto conocido como el Temin ya. Una vez fuera del laberinto no tendrás ni un segundo de descanso, ya que te rodeará una selva donde estará siendo observado todo el tiempo. Espero puedas poner atención a todos los presagios a tiempo. Ya que en esta, la séptima prueba, te enfrentarás a cientos de jaguares que te perseguirán a toda costa. Y no importa cuánto corras, no habrá escapatoria. Los jaguares te acecharán en cada rincón de te... Tepeyoyotl. Y una vez que te atrapen, porque lo harán, sacarán el corazón de tu pecho para ofrecérselo a su amo... Tepeyoyotl. Te... Quien decidirá si te permite avanzar a tu última parte... La última vez que charlamos, te encontrabas sin corazón y esperando juicio. Y asumiendo que Tepeyoyotl te lo permitiera, habrías tenido que cruzar nueve ríos experimentando los nueve estados de la conciencia para finalmente terminar en el Apanoa loya la desembocadura del río Apanoa Caloya, donde una espesa neblina te cubriría para llevarte la última parte de tu viaje y la prueba más difícil pues tendrías que decir adiós Y desprenderte de todo Ya que la siguiente prueba La tienes que enfrentar solo Por fin has llegado al final de este viaje La última escala El último suspiro No temas Y encara a Kutli Y a su señora Mixtecasíhuatl No temas Reflexiona sobre tus antiguas decisiones. En el chico Nahualoyan, haz paz con todo lo que te ata la vida. Y conviértete en uno con todo, pues han terminado tus días de viaje en el Miklán. Sé libre. Contempla lo que quedó atrás, se uno con la tierra, se uno con las gotas de Tlaloc, claro. se uno con los rayos de Tlaloc, se uno con es el Quetzalcóatl. Buena suerte viajero y que los dioses te favorezcan, te esperamos.